Y celular de cargar y es fácil <risa> el tíger, el tíger, el y es fácil miren yo estaba esta mañana analizando viendo algunos videos de, de ponentes urbanos eh, de San Francisco de Macorís algunos ah ¿Alguno? espérate espérate oye tú tienes que acreditarte eso a ti o sea que ellos son delicados Génesis ah. va a hablar de sí, serie 5.6 sí. sí, seis los no urbanos ahí va Siempre trae un chisme. ¿sabes? Siempre trae un chisme. No, es que tú no puedes, es que tú no puedes decir nada. Siempre trae un chisme. No, nada. un chisme no. Chisme. Nadie colla. No apoyan. Okay. Que Don Miguel no me bloqueó. No, no Don Miguel. ¿Todavía? Don Miguel. ¿Todo? ¿Todo? No, no, no, bro. No, hay que sí, no, es yo jodo no, mucho. No hay que mandar demasiado veces. Que yo jodo mucho. A mí no me interesa. Miren. Pero lo incluyo a <risa> difusión también. Miren. Yo estaba analizando y los muchachos que están en Estados Unidos últimamente se han manejado de una manera muy correcta en el sentido de que existen tres ponentes que hay, nadie lo ha, o sea, nadie ha puesto, yo me puse a analizar, nadie lo ha tomado en cuenta de aquí de San Francisco de Macorís, que tienen unas muy buenas visitas en YouTube. Yo no sé, usted puede decir que lo compró, o que pagó promoción, o a través de cuatro lo logró, pero lo lograron. O, o estrategia. O estrategia. El primer video es Silencio, de Derry. Que está número uno en nuestros dos pais. En la canción de Derry... Desde que salió, ¿no fue? Desde, Desde que, que salió, salió, ha sido número uno. Millones, la canción de Derry tiene... Silencio tiene... 500, 000, eh, 539 mil visitas. Más de medio millón. Y yo, eso lo veo muy bien. O sea, que yo estoy viendo... Pero hay exponentes macorizanos que están dominando muy bien la visita. Pero también esto hay otro. Nuestro amigo YC, que nosotros lo conocemos como Taraba, Calito que Taraba. Taraba, <risa> ¿no? Yo me, yo me sorprendí. YC. Ajá. Cuando yo veo la canción, que nos ponemos cada rato, no, había, no me había percatado de verlo en YouTube. Y tiene 1.4 millones o sea, 1.400.000. Y nuestro amigo Jay Sound con la canción eh, con Seki ya tiene 267.000. Entonces yo me pregunto: ¿estos muchachos en verdad están dominando la música, sabe, de San Francisco de Macorís? Que vamos a, ahí, yo quería que me digan dónde hay bloqueo ahí, porque si tiene tan miles de visitas, le da un bloqueo. bloqueo es psicológico. Es un bloqueo psicológico. ¿Cómo que estos muchachos, Derry, Jay sound y nuestro amigo YC, que todos lo conocemos como Carlito Carlito Taraba, Taraba lo, eh, Ciruelillo. tienen tantas miles de visitas? O sea que hay muchachos que en verdad están trabajando. No, porque ya la gente no se refleja tanto en la radio. En las redes. Eh, en las redes, tú sabes, lo que, en, la, en las redes. Entonces, hace poco, hace no creo que fue un año y pico, creo que fue que la revista de Rolling Stone habló sobre lo de la, la visita de, de, de los latinos y se defendió, YouTube se defendió con lo de las visitas que son compradas. Entonces, yo pregunto, esos muchachos me están conectando entonces, porque estamos en, la, en el tiempo, que ya YouTube aclaró. Que la visita no se compra, Lo que tú sí puedes hacer es una mejor promoción. O una campaña. O meterle eh, poder. O sea, que es real el éxito de ellos. O sea, el éxito de ellos es, que es real en el sentido de visita. Claro, claro. Sí. O sea, y, y, le, y a lo que yo estoy viendo... Bueno, claro, la de Jay Sound es con un artista... Sequi, eh, sí. Con X, Es que suena muy bien. Tan ¿no? rápido, en, po en muy pocos días. Tener 200 mil para ser un artista como Jay Sound... Es mucho. Y lo de Derry y la canción de Derry no es un dembow ni nada, nada en otro mundo. Y tiene medio billón. Sí, pero hay un internacional. Exacto. Igual que la de Taraba. Like, y City. White City. White City. O sea, son, a, son muchachos que están consiguiendo un éxito en las redes sociales y en las visitas. Otra gente que no he mencionado, que también tengo que mencionarla. El blinter. El blinter está metido. O sea, son muchachos que Blinter tiene. Eh, Blinter tiene su última canción. Vamos a buscarla en YouTube. Blinter. Que nosotros ponemos el video de aquí a cada rato. Eh, Blinter tiene 123 mil en dos meses. Y tiene una canción que la verdad que nosotros ponemos siempre aquí, que se llama La Sombrita tiene 245 mil visitas. Don este. Claro, no que se están metiendo, son muchachos que están metiendo. Es decir, que el trabajo, eh, disciplina y alguien que te maneje como es, eh, da esos resultados. Claro, Porque no es que usted va a grabar una canción usted va a, la guarde en su casa, porque ese es el problema. ...10 canciones, guardar. No se puede. Usted tiene que tirar para adelante sin olvidar. Eh, y no está mal promocional. O porque usted pague por promoción, no está mal. Porque era lo mismo en los tiempos la de, de la emisora. La gente antes pagaba payola. una payola para poder sonar. O sea, tú tienes la ventaja de tener una payola. O sea, no está mal promocionar. Pero también, tanto es así que este muchacho eh, de nosotros, el Yol, también, en seis días, no es mucho, pero 24 mil visitas está bien. por demasiado. El Yol, o sea, algo está pasando con los muchachos de aquí que ya están comenzando a saber trabajar. Para poder meterse. Entonces no existe un tal bloqueo como la gente dice. Porque en seis días, 24 mil, está bien. Es así. Y hay gente que ha tenido visitas, por ejemplo, tú. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, la canción que tenemos ahí, pero más o tres mil visitas tiene. O sea, ya no es en los tiempos de antes donde tú tenías menos de mil. Incluso que dicen que las redes mías, lo que sea, fanpage, uh -huh. e Instagram, y todos dicen que yo estoy pagando. Publicidad. Y no es publicidad es que no. nosotros no manejamos. Pero si, si hay que pagarlo, que eso no es no nada. No, no, no, no está mal. O sea, si, tú, si tú entiendes que tú tienes que pagar una publicidad, no está mal. Si nosotros logramos los números sin publicidad, pagando, ¿dónde vamos a llegar? A Júbilo, Holly, a Holly, como dijo Omega. Uh -huh. Vuelvo y digo, entiendo. Felicidad a los muchachos que están trabajando. De verdad. No hacerse creer en las redes que están pegados. No, no. Sí. es trabajar de verdad Blinter que están, John, que están rompiendo las redes y tienen 300 seguidores Jay sound eh, YC, que le digamos calito paraba <risa> creo que está está muy bien que hagan ese trabajo para que entiendan que no en San Francisco Macorís hay personas que sí en verdad están trabajando en vez de estar quejándose o sea hay gente que en verdad estamos trabajando de verdad en vez de estar quejándonos señores nos vemos mañana creo que no estaré por aquí mañana creo que mañana estarán neto solo Maña, mañana vamos a grabar el video de la canción más internacional que ha salido de San Francisco Macorís, de Gang Ineski. Ya ustedes saben, ¿verdad? Bye, bye.